Hola, ¿qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo video y como veis, el título es unboxing. Y me he comprado un móvil nuevo en. como bueno, estoy viendo. Orange. Y bueno. Os lo voy a enseñar. ya lo he probado a ver cómo va aquí está el móvil que ya lo he cargado a tope y lo he encendido para ver cómo iba he metido la tarjeta y ya lo demás no lo he abierto he probado a cargarlo a ver si funciona bien pero lo he cargado con otro cargador o sea, aquí, aquí hay unos cascos Carlo, y a EUCE, que es el universal, en el que viene no, el de todos. Eh, en esto puede que es un Hawaii y el móvil este en realidad. Aunque pone aquí, que es. Orangoba, en realidad es el Hawaii Aston G6. Y bueno, como veis ya lo no he entendido, tengo ahí el fondo de pantalla mía. Y también me pedí lo que es por entender aquí en la caja ya no lleva nada más las instrucciones la garantía y esto mira nada más bueno, aquí me pedí la funda para el móvil ya no pedí sí. sin ningún problema y además aquí te lo pone Alphen G6 que este y he probado a ponerse la llave y todo para ver cómo quedaba y queda bien. Si queda el móvil con su funda, eh, tiene 4,5 pulgadas, eh, está muy bien y bueno. Tiene 5 megapíxeles, eh, cámara, delan cámara delantera con 2 megapíxeles, o sea que está bastante bien para lo que es una cámara normal delantera que comparado con otros móviles que son más caros, ¿viste? me ha salido muy barato. Además, lo pude pagar a plazos, es muy barato. Y lo único en este móvil. Que no... el procesador no es muy bueno tampoco, que digamos. Y. Pues no sé, ahora mismo el procesador, la demora RAM tampoco es que sea muy alta para que pueda. Los, los, algunos juegos que pueda. que vayan sa, bueno, más altos fluidos y todo eso. Y bueno, con esto me despido. Eh, luego subiré esta semana, supongo que será un vídeo 2 más, que he grabado con un amigo. Estuvimos editando el todo y me ha costado bastante. Y hoy lo grabaremos con dos amigos más, que va a ser más bien pues, de comedia y todo eso, como dijimos. Eh, en la descripción el vídeo de que grabamos nosotros, que se llama la historia de Harry, que os dejaré el canal para suscribirse ahí abajo. Y para mí ha estado muy bien. Tiene ya bastantes visitas, tiene casi 100 visitas ya. Está muy bien para el poco que llevamos, un juego que lleva a mi amigo en el canal y todo eso. Eh, que tiene suscriptores, se llama Rubén Pastor Padilla. Os eh, recomiendo que os suscribáis, va a subir bastantes vídeos y muy chulos. Eh, también, si no os suscritos suscrito a mi canal, os recomiendo que os suscribáis abajo en la descripción también. Y bueno, eh, espero hacer dentro de poco otro unboxing. Que he pedido también otra cosa, que se, es un trípode de lo que es para sujetar el móvil para que pueda grabar también con el móvil, que va a estar muy bien, el vídeo conjunto con un amigo que se ha pedido también un móvil y un altavoz, o sea, que va a estar perfecto, y espero que me no traigan entre esta tarde y mañana por la mañana, o sea que mañana por la tarde a lo mejor tenéis otro vídeo, otro unboxing de nada más que el triple, va a ser muy corto, pero también quiero hacer un blog para deciros las novedades del canal, que vamos a subir, todo eso. Bueno, espero que os haya servido de algo, y si os ha gustado, da like y suscribirse. ¡Hasta luego!